Hablando con Jesús Podcast. Hola, mis hermanos de la aquí de Hablando con Jesús Podcast. Otra emisión más, otro, otro domingo más. Siempre andré la gloria y la honra al Señor, como siempre. Y este título que ves atrás, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Aquellos que nos ven, aquellos que nos escuchan. Porque Cristianos en la Gloria Radio, un saludo grande y poderoso desde aquí, de los estudios de Cristianos en la Gloria. Porque siempre le damos la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Un Señor maravilloso, un Señor majestuoso, mis hermanos de Cristianos en la Gloria. Él siempre se merece la gloria, la honra y el poder. Bueno, aquí estoy tratando de, de, de traer mi Biblia, que la tengo aquí en la parte de atrás. Hoy pues ya la tengo, mis hermanos de Cristianos en la Gloria. Para comenzar, Dale buena nueva del reino de los cielos y siempre agradecer al Señor por todo lo que hace por cada uno de nosotros, de tu vida, de mi vida, de, nuestros, de, de vuestros familiares. Y a compañeros, amigos, vecinos, mis hermanos, gracias a en la gloria, aquí en este Hablando con Jesús Podcast porque tenemos, como decimos, tenemos esas misiones de la fe que conquista, tenemos esa fe que conquista cada día de que... Estamos llegando a nuevas, a nuevas almas, a nuevas vidas y siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Y esta semana el Señor nos trae un título maravilloso: los, los nueve frutos del Espíritu Santo. Una vez más, los nuevos, uh, nuevos frutos del Espíritu Santo. Un tema maravilloso que el Señor nos trae este domingo, mis hermanos crucados en la gloria. Y esos frutos son muy importantes en los caminos del Señor, muy importantes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender y y poder llevar a cabo la voluntad del Señor, mis hermanos de Cristo en la gloria. Estos nueve nuevos, nuevos frutos del Espíritu Santo, mis hermanos de Cristo en la gloria, nos pueden llevar de nivel en nivel, de gloria en gloria, para la gloria y la honra de nuestro amado Padre Celestial. Y mis hermanos de Cristo en la gloria, es necesario tener estos caracteres porque si no los tenemos eh, no va a funcionar los dones del Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos No va a funcionar y no va a funcionar lo sobrenatural Y es por eso que es lo que quiere el Señor Que cada día, mis hermanos, siempre le demos la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Padre Celestial Siempre glorificándolo, siempre dándole la gloria, la honra y el poder, mis hermanos Bueno, aquí estábamos, eh, me estaban diciendo que lamentáramos el, el volumen Y ya lamentamos el volumen mis hermanos de Jesús en la Gloria, uh, el Señor nos lleva uh, a Gálatas, capítulo 5, al uh, versículo 23 y, 22 y 23, que nos dice: Nos habla sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Pero vamos a ir al versículo 22 y 23 y en los versículos más adelante. Que dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, penitidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza contra tales, contra tales cosas no hay leyes, mis hermanos. En el orden. Unos frutos que realmente el Señor quiere que tengamos en su pueblo, en sus escogidos, que realmente tengan esa presencia de su Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso tenemos. A ese Consolador hermoso, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Que mora en tu vida, en mi vida, en la vida de todos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aquellos una vez más que nos escuchan por Cristianos en la Gloria Radio. También nos, eh, nos ven por Facebook o YouTube. Bienvenidos a otra misión aquí en Hablando con Jesús Podcast. Todos los domingos uh, a las 7 de la mañana hora Bogotá, Colombia. Y nos escuchas por Cristianos en la Gloria, por la aplicación iOS, por la aplicación Android, ve a, a la tienda y puede, va, puedes bajar a Cristianos en la Gloria Radio, escuchar en mi, al escuchar 24, 7 días a la semana, 365 años, 65 días al año, lo que quiero decir, ah, música de adoración, alabanza y algunas emisiones de algunos pastores aliados siempre glorificando al Padre y siempre pidiendo al Señor que se haga su voluntad y que sea sanchando este ministerio del norte, al sur, al oriente, al occidente y un gran propósito que pues hemos pedido al Señor y pues una vez más que se haga la voluntad del Señor es poder eh, de, de, de estar online, de poder ir a la FM eh, y ese es un gran propósito y una vez más pedimos que tú seas, seas también ayudándonos a orar para que se haga esa voluntad en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es un nuevo, nuevo fruto del Espíritu Santo que nos habla aquí en Gálatas 5, 22, 23, en los versículos 24. Pero miren lo que nos dice el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Tú realmente has crucificado esas pasiones y esos deseos? tú dirás, claro que sí. Otros dirán, no, estoy ahí en este frío, estoy, estoy en el caliente, en el frío, eh, estoy como tibio, no sé dónde estoy Entonces, eh, aquí claramente la palabra Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Una vez más, si vives por el Espíritu, anda por el Espíritu. Y cuando tú andes en el Espíritu, tienes esos, esos frutos del Espíritu Santo, mis hermanos de Cristianos en la Gloria. Y es por eso que el Señor nos dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, como el mundo lo hace, mis hermanos de Cristianos en la Gloria. Vemos mucha envidia, mucha arrogancia. Eh, hay mucha vanagloria en lo que no quiere el Señor Necesitamos aprender del ejemplo de ejemplos del, de, del hijo del Señor Jesucristo Que una persona humilde Una persona que realmente No había vanagloria Había paz, tranquilidad Y es lo que el Señor quiere Que en esos frutos Tú transmitas a las demás personas En el nombre poderoso de su nombre Es lo que quiere el Señor En el nombre poderoso de Jesucristo Que realmente seamos una vez más esa luz en las tinieblas, esa sal en el mundo, que realmente, y lo siempre lo voy a decir y no me voy a cansar de decirlo, que seamos eh, que, que esa verdad, el camino en la vida y que el Espíritu Santo nos está enseñando la verdad, porque esa verdad que nos está haciendo libres, ¿quién es la verdad? Eh, eh, nos está haciendo libres, mostrando la verdad a través eh, de, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas, mora en cada uno de nosotros, si lo dejamos en el nombre poderoso Jesucristo. Y es por eso que el Señor en esta, en esta emisión de aquí, en Hablando con Jesús Podcast, te está enseñando, me está enseñando, nos está enseñando a que realmente debemos de crecer en ese amor, en ese gozo, en esa paz, en esa paciencia, en esa benignidad, en esa bondad, en esa fe, en esa humildad y en ese, y en ese dominio propio. Es lo que quiere el Señor. Y es lo que vamos a hablar en cada uno de esos frutos, mis hermanos, en esta emisión de La Quina Hablando con Jesús. Siempre dándole la gloria, la honra y el poder al Señor. Padre celestial, Padre, de la gloria, que cada día, Señor, nosotros tengamos esos frutos, Padre amado, y seamos desarrollándolos, Padre amado, en el nombre poderoso de Dios, Jesucristo, Señor. Nuestra, eh, nuestro espíritu está dispuesto, Señor. Pon esos, ese carbón en tus labios, Señor, y que salga palabra tuya, Señor, a la más profundo de estos corazones, de estas vidas, mi amado Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo. En esta hablando con Jesús, papas que nos escuchan, que nos ven, Señor, te damos la gloria y la honra, Padre Celestial, nos escuchan en diferentes partes del mundo, le damos la gloria y la honra. Eso es lo único que, eh, el único que lo hace es el Señor, no nosotros. Nosotros somos estos instrumentos que eh, el Señor dice: prende cámaras, paga cámaras. Parece micrófonos, pon esto, pon aquello Es el Señor, siempre lo voy a decir Tú dices, Pero tú lo repites que No me voy a cansar de darle la gloria y la honra a nuestro Señor Nunca, nunca me voy a acreditar de nada Porque por Él estamos aquí por, por Él, Él sacó lo más vil Lo más malo Lo más necio del mundo ¿Para qué? Para callar a aquellos sabios Para que esas almas también lleguen a, a conocerlo a Él y lo reconozcan como nosotros lo hemos reconocido como nuestro Señor en el nombre poderoso de Jesucristo mis hermanos desgraciados en la gloria querido oyente, televidente de aquí en Hablando con Jesús Pérez bienvenidos a aquellos que comparten también a estas emisiones y vamos a comenzar eh, esta emisión con un, el primer fruto yo creo que es uno de los, todos son principales pero si tú no tienes este, no vas a poder hacer los demás. El amor. El amor es muy importante. Porque si tú no tienes amor, no tienes a, a, a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo en, en tu vida. Cuando tienes amor, realmente hay paz. Cuando tienes amor, hay tranquilidad. Cuando tienes amor, tú amas al prójimo. Y es por eso que el Señor nos lleva a Marcos... Una vez más, Marcos capítulo 12 de versículo 30 y 31 que nos dice, amarás pues al Señor tu Dios con todo tu, que dice, corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Una vez más, lo repito, amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Entonces, en ese amor, tú debes de amar al Señor con toda tu mente, con toda tu, con toda tu mente, con todo tu corazón, con, toda tu, con todas tus fuerzas. Ese es el principal. Y, y algo maravilloso que el Señor nos habla, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, no en el versículo 30, sino en el versículo siguiente, que nos dice algo maravilloso. También, que y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Por eso digo que en estos frutos el amor es muy importante. Tú puedes amar a tu prójimo, tú puedes amar a tu esposa a tu esposo, a tus hijos, al vecino, al, al enemigo, al que habla mal de ti. Eh, y no tienes rencor a pesar de lo que te digan. Y lo hacían con nuestro Señor Jesucristo. Amémoslos, amémoslos, oremos por ellos, que el Señor va a hacer la obra en ellos. Cada una, una vez más, tenemos este libro albedrío. Y al amarlos, es aceptarlos como son. Y el Señor va a hacer la obra en ellos, como la ha he hecho, he hecho en ti, en mí, y en cada uno de vuestros amigos, vuestros familiares. No porque ya estás en los caminos de Dios, no te creas mejor que otro no, ahí debe haber la humildad que ya la vamos a ver más adelante esa humildad que el Señor también quiere en cada uno de vosotros y es por eso que en ese amor tú realmente amas al Señor, tú dirás claro que sí, yo lo amo con toda mi mente y con todas mis fuerzas con mi espíritu lo amo pero por qué odias a tu vecino por qué lo juzgas, por qué lo criticas por qué criticas a esta persona no sabes qué pasó, ¿No, de pronto no, de pronto no, no sabes qué pasó en ese pasado de esa persona, ¿Por qué se comporta así en el nombre poderoso de Jesucristo oramos por ellos que el Señor sea haciendo la obra sea liberándolos en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo y es por eso que ese amor debemos amar al prójimo no hay otro mandamiento como mayor que este y ese mandamiento <coughs> perdón nos, nos ayuda a tener paz nos ayuda a tener tranquilidad, nos ayuda a que podamos ser y marcar la diferencia, mis hermanos, en la gloria. Es por eso que el Señor te está invitando en este domingo. Un domingo, yo digo que todos los días son especiales, no hay un día especial, pero este domingo que comienza una semana, eh... Que le damos gracias al Señor por todo lo que nos hizo por cada uno de nosotros. Una semana, pues, yo una vez más lo veo. Todos los días son especiales, pero una, como aquí eh, se, se dice, una semana santa, una semana recordando lo que ha hecho el Padre por cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, que se la gloria, siempre dándole esa gloria y esa honra y el poder a nuestro Señor. Siempre agradeciéndole por todo lo que hace en nuestras vidas, en el nombre poderoso de su nombre. Agradeciéndole al Señor que Él es bueno y maravilloso. Agradeciéndole al Señor que gracias a Él estamos aquí. Gracias a Él pueden ver momentos altos y bajos, pero siempre agradeciendo al Señor que nos da ese amor, porque nosotros no lo amamos a Él, Él nos amó primero a nosotros. Entonces, mis hermanos de cristianos en la gloria, en ese primer fruto, siento que sigue el gozo. Porque cuando tenemos ese amor, hay un gozo. Un gozo de servir al Señor, un gozo de ser diferente, un gozo de realmente hacer luz en las tinieblas. Y ese gozo, el Señor nos lleva al Salmo, en el capítulo 119, versículo 111, que nos dice, Sus estatutos son mi herencia, mi herencia permanente son el regocijo de mi corazón volvemos a hablar y, a, y, a, y, y, enfatiz, y enfatizar, enfatizarnos que todo cuando hay amor ese corazón es limpio cuando seguimos los estatutos del Señor hay un regocijo en nuestros corazones en nuestras vidas y ese, y ese regocijo nos lleva a que cada día Amemos al Señor. Cada día amemos a, a ese prójimo. Que cada día, como lo dice en Galatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. Ese amor, gozo, paz, ven, uh, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y continúan esos frutos. Y ese gozo, mis hermanos, en la gloria, es entregarle las cargas, entregarle esa, esa opresión, eh, entregarle... Esa ansiedad, entregarle todo al Señor Porque para Él es más llevadero Que para ti, que para tu vecino, tu vecina, tu enemigo o Para mí Y es lo que he aprendido Y lo que el Señor me ha enseñado Tú no puedes cambiar a esa persona No la puedes transformar El, el que la transforma es el Señor Mis hermanos, que se en la gloria es, es, es, Él es el que hace el trabajo no nos podemos llevar cargas que no son nuestros. Oremos los unos por los otros. Orar. Y al mismo tiempo, que cuando hay ese amor, ese fruto del amor, de ese gozo, que puede seguir? Como dice la palabra. Hay paz. Hay paz en tu corazón. Hay tranquilidad. Porque cuando amas a tu prójimo como a ti, como tú amas al Señor y ahí sé que tú realmente eres ese gran adorador ese gran adorador, adoradora, porque de tales adoradores el Señor busca que le adoren va a haber un gozo en esa oración en esa oración, en esa alabanza en esa lectura y vas a encontrar una paz que nos lleva al evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33 que nos dice yo les he dicho que estas cosas, para que en mí haya paz, en este mundo encontrarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El Señor nos dijo que, que, yo, que no íbamos a tener, el Señor prácticamente en, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, nos está diciendo, van a tener aflicciones, van a, van a, van a pasar por cosas. Pero tranquilos que yo he vencido al mundo. Tranquilos que les voy a dar amor para que quieran a, a, a, a tu enemigo. Aquella persona que habla mal de ti. Aquellas personas que realmente quieren hacerte daño. A tus seres queridos que tú oras por ellos. Te voy a dar amor. Y ese mismo amor se va a convertir en un gozo. Que tú vas a ver la transformación. La transformación en ellos. Y es lo que quiere el Señor, que no seamos un religioso más, que realmente somos, seamos ese gran embajador del reino de los cielos, y ese embajador del reino de los cielos, realmente que sea, tengamos un cambio genuino, que tengamos un cambio de verdad, que tengamos un cambio que realmente, como me ha pasado es que en los últimos cinco o seis meses, eh, dicen, tú eres diferente a los demás cristianos. Tú no te comportas como los demás cristianos Tú no me juzgas Tú no me criticas Y en ese momento yo pienso Señor Esos frutos de ese amor De esa, de ese gozo De esa paz que me has dado Señor eh, Me han llevado ¿Qué? A quererlos como Tú me quieres a mí A no juzgarlos ¿A que hemos cometido errores? Claro que sí y Cada día estamos aprendiendo Todos los días estamos aprendiendo pero es algo maravilloso que el Señor nos está enseñando a que amemos, a que tengamos ese gozo, que tengamos esa paz. Y una vez más, esa paz es, yo les he dicho que en, en, este, en estas cosas para que en mí hayan paz. Y esa paz únicamente la puedes encontrar en quién, en Cristo Jesús. Y esa paz, como dice este versículo tan maravilloso en el Evangelio de San Juan, en este mundo tendrán aflicciones, tendrán problemas, tendrán cositas. Pero eso cada día te va a ayudar a madurar, a entender realmente el propósito. Pero vemos hoy una generación, una juventud que quieren que no me juzguen. Eh, yo puedo hablar como se me dé, lo como yo quiera y cumpla mis caprichos. No, no trabaja así. La misma palabra dice, pero anímense. Yo he vencido al mundo, el Señor ha vencido al mundo. Porque es más grande el que tenemos dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y tú, si tú sigues al que está en el mundo, ah, ya sabes la respuesta. Y si no la sabes, te invito a que comiences a orar a buscar al Señor. Te invito en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Toma esas vidas, toma esas almas para el celestial. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y al momento cuando tú tienes ese amor, ese gozo y esa paz va a comenzar algo que a todos nos cuesta a todos es un proceso que el señor cada cada, cada día quiere hacer en nuestras vidas en tu vida en la persona que se te vino en la mente eh, en la paciencia en tu esposo con tu esposa con tus hijos tú a veces dirás como decimos aquí en Colombia Señor dame paciencia dame paciencia Señor poder, a poder soportar, dame paciencia Señor en ese transporte, dame paciencia Señor en esperar en esa fila, dame paciencia para el celestial como lo dijimos en una, en una misión de no ver tanto colado, dame paciencia Señor, ayúdame a ser paciente y es lo que cada día el Señor nos está pasando en ese desierto, dándonos ese amor, dándonos ese gozo, dándonos esa paz y ahora el Señor también nos está procesando en ese desierto y dándonos esa paciencia. Y en esa paciencia el Señor nos lleva a un hermoso proverbio que dice, el que es paciente muestra gran desertimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Tú eres paciente y si lo eres, gloria a Dios. Pero hay veces que tú dirás, mm, a veces esa paciencia se me va, claro que somos, claro que sí, a cualquiera son mortales y es lo que el Señor está haciendo en ese desierto intentando que tú tengas ese fruto del Espíritu Santo que tengas esta paciencia es como mucha gente que no tiene esa fe pero dice, dice creer en el Señor pero no creen en el Señor creer en el Señor es conocer al Señor ese temor de esos estatutos, como lo dice en ese Salmo 119, versículo 119, 119, 111. Tener esos estatutos y mantenerlos en tu corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor, mis hermanos cristianos estamos en la gloria, viene aquí hablando con Jesús, que nos escuchan por Cristo en la gloria radio. También nos ven por Facebook y YouTube. Gracias Señor por ser maravilloso. Que el que es paciente muestra gran desertimiento. Ese desertimiento de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué es lo bueno para, para que tu santo espíritu se acerque a mí. Qué es lo malo para que tu santo espíritu se aleje de mí. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y ese desertimiento, el que es agresivo, muestra mucha insensatez. Es agresivo, no le interesa. Siempre tiene la razón. Siempre tiene Ese ego. Es egoísmo, es esa, esa arrogancia Es, agresi esa, es, es eh, agresivo Entonces eso es lo que quiere el Señor Que tengamos paciencia Que realmente Entendamos que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros En el nombre poderoso de Jesucristo Y es por eso que el Señor, mis hermanos Quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas Quiere hacer muchas cosas que realmente Nosotros podamos entender Que el Señor nos ha traído a este mundo A que marquemos Una diferencia, que seamos diferentes Es lo que quiere el Señor Mis hermanos en la gloria Pero muchas veces Vemos esa, y lo hablamos En una emisión Que mucha gente, igual de tener Esa paciencia Tiene el síndrome de ese sapo. De esa soberbia, de esa arrogancia, de esa prepotencia, de esa obstinación. Y es lo que vemos hoy. Vemos más jefes y menos líderes. Debemos ver más líderes y menos jefes. En el nombre poderoso de Jesucristo, el gran líder, Cristo Jesús. Estamos esperando a su esposo. Para que podamos irnos con él. Llegue a su novia. A esa amada. Pero para ser llevado necesitamos tener esos frutos, mis hermanos en la gloria. Y es por eso el Señor está procesándote, está llevando por ese desierto. Una vez más, para que tengas ese amor, para que tengas ese gozo, esa paz, esa paciencia. Hermanos que estamos en la vida, pero no puedo. Tú dirás, comienza a trabajar en ella, comienza a trabajar en ella en esa paciencia. Pide al Señor paciencia, pero al momento que tú pudieses, esa paciencia, esa sabiduría, ah, el Señor va a hacer, ah, listo, y dice, listo, ya, ya está diciendo que eres, es paciente. Bueno, pasémoslo por esta situación o pasémoslo por esta situación a ver si es paciente. Y en este momento vas a entender si eres paciente o no. Que nos falta demasiado. Claro que sí, mis hermanos. Nos falta demasiado. Pero siempre agradeciendo al Señor que cada día nos está moldeando. Cada día nos está puliendo Y podemos compartir la buena nueva terreno en los cielos. Y agradeciendo al Señor que, que... por su misericordia. Él nos está ayudando por, por su misericordia realmente podemos dar la buena una tierra en los cielos y, vamos, y este es el número cuatro el, el, el, el cuatro eh, fruto del Espíritu Santo aquellos que nos están escuchando no, estamos hablando hoy de los nuevos frutos del Espíritu, no, la, del, la, del Espíritu Santo los nuevos frutos del Espíritu Santo y es necesario tener este carácter para que funcione bien los dones del Espíritu Santo, mis hermanos de que se la gloria. es muy importante porque de estos frutos vamos a tener dones y de estos dones vamos a subir de gloria en gloria, nivel en nivel porque es, es fácil decir soy cristiano y mejor dicho en, la, en el templo eres uno, en la casa eres otro en el trabajo eres otro pedimos por esas almas Señor en el nombre poderoso de Jesucristo otro fruto que el Señor nos habla es la benignidad, esa benignidad que el Señor nos habla. Nos lo habla en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29, que nos dice, tome mi, yuge, mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Una vez más, tome mi yugo sobre vosotros. Y aprendan de mí Que yo soy manso y humilde El Señor está diciendo Aprendan de mí Él tomó su cruz Cayó No se llevó la gloria Siempre se la dio al Padre Y Él decía, yo no soy bueno Hay únicamente uno que es bueno Que es el Papá Él lo tenía claro Y cada día lo estamos teniendo claros El cuerpo muere La parte espiritual crece en el nombre del poderoso Jesucristo y es por eso que el Señor nos está diciendo yo soy manso y humilde de corazón y harán descanso para sus almas entonces si tú tienes ese amor si tú tienes ese gozo si tú tienes esa paz si tú tienes esa paciencia vas a tener una que? ver vas a descansar en el Señor vas a entregar esas cargas vas a entregar ese problema vas a entregar de pronto la actitud de tu esposa de tu esposo de tus hijos de familiares que no se han convertido al señor ¿por qué seguir orando no parar continuando orando orando y pidiéndole al señor que realmente eh, él sea haciendo la obra y nosotros entregando esas cargas entregando eh, quitando ese peso de, de nuestras vidas y aprendiendo del ejemplo de ejemplos, que seamos mansos y humildes de corazón. Y el Señor siempre enfatiza el que? El corazón. Siempre lo enfatiza. Y es lo que quiere el Señor en tu vida, en mi vida, en la vida de los demás, mis, amados, mis amados, la gloria que realmente podamos entender que con estos frutos podemos llegar a un nivel sobrenatural, a un nivel de marcar una diferencia a un, real, a un nivel que, de, que podamos decir somos realmente sus grandes embajadores del reino de los cielos y es lo que quiere el Señor en cada uno de nuestros días mis hermanos hermanos gloria no queremos una vez más decir, uh, decir tengo amor pero no soy paciente supuestamente tengo paz pero no tengo gozo no, no haría sentido entonces por eso el Señor nos está hablando, como siempre lo digo a lo más profundo de nuestros corazones y diciendo tú cumples estos nuevos frutos de mi Santo Espíritu tú vas a poder eh, perfeccionar bien esos dones entonces es lo que quiere el Señor, por eso el Señor ha traído esta misión porque hay mucho, mucho, mucho de su pueblo que no, no tienen estos frutos que realmente podrán tener cuatro pero el resto están mal podrán tener uh, de una bondad pero no podrán tener amor y si no tienen amor no van a poder tener paz y si no tienen paz no van a tener paciencia entonces eso es lo que quiere el señor que entiendas que en estos frutos de su Santo Espíritu realmente tú seas uh, enseñando a los demás wow, él no era él o ella no era paciente, ella era tranquila, él tiene paz él tiene mucho amor, ella tiene mucho amor ella no era bondadosa o no era, o no era bondadoso no tenía como esa paciencia pero ahora la tiene y van a decir, ¿qué ha hecho? Pues que conocieron a ese Dios vivo y de poder. Y es lo que quiere el Señor en, en nuestras vidas. Porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios maravilloso. Grande y poderoso eres, Señor. Y alma te alaba. Un saludo grande para todas las personas que nos escuchan en Colombia. Las diferentes ciudades de Colombia que nos escuchan. saludo grande y poderoso. Un saludo también para en Cuba que nos están escuchando. Y nos están viendo también. Un saludo grande que Dios los continúe bendiciendo mis hermanos allá en Cuba Grande y poderoso es el Señor Entonces cuando tú tienes ese amor Cuando tú tienes esa, esa, ese, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, Va a seguir un, un punto que es la bondad Y esa bondad el Señor nos lleva a Efesios Al capítulo 4, versículo 32 que nos dice Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdonen mutuamente así como Dios los perdonó a vosotros en Cristo pero desafortunadamente mis hermanos en la gloria esa bondad no la vemos porque vemos muchos hermanos muchas hermanas entre comillas ya están en los caminos de Dios están mirando a los demás como que ellos ya son los perfectos mejor dicho ya le están llegando al Señor Jesucristo en la perfección entonces como tú llegaste y el Señor perdonó, perdonó también. Mira a los demás como tú estás. ¿Hemos venido aquí a servir o a que nos sirvan? A servir, ¿cierto? Claro que sí. Entonces la misma palabra nos dice, más bien sean bondadosos y compasivos. Unos con otros, perdon, perdon, uh, perdonándose mutuamente. Así como Dios los perdonó a vosotros en Cristo tú quitas a Cristo de la ecuación el Padre va a ver el pecado la maldad y que no haría ya pero Cristo está ahí y cuando Cristo está ahí, el Señor nos ve con con pureza nos ve diferentes y el ejemplo que siempre he puesto es que eh, el Padre sea los ojos, Cristo sea las lentes y digamos que el micrófono seamos nosotros. Y si quitamos estas, estos lentes, el Padre va, va a ver a este micrófono de pecado. Pero cuando ten, ten, tenemos estos lentes puestos, va a ver diferente. Va a ver que su hijo pagó un precio. Ese precio es sangre que muchos no han entendido, no han comprendido el valor de este precio de sangre, que blasfeman, que se ríen, no creen, se les habla, pero bueno, uno hace la tarea, mis hermanos, la gloria. Y es por eso, en esa bondad, que debemos de perdonar a los demás, como no, nos hablaba en Marcos, que, que el segundo mandamiento es es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que eso si tú tienes amor vas a tener una bondad y vas a tener una, una paciencia y vas a tener un gozo una paz en poder decir que soy humilde eh, de que soy manso como el ejemplo de ejemplos, como nuestro Señor Jesucristo es lo que quiere el Señor en nuestras vidas, en tu vida que realmente entiendas que el Señor ha venido a hacer una transformación en tu vida a hacer un cambio en el nombre poderoso de Jesucristo a que realmente se llene, te llene de su presencia a que realmente esos frutos del Espíritu Santo te puedan llegar, decirse, de, de que el Señor diga sierva, siervo, fiel te está llenando de esos frutos. Eso te voy a dar esos dones que me has pedido, porque mi gracia y misericordia te, lo, te, los, van a, te los voy a dar, porque tu felicidad y el compromiso y el cambio que tú estás, estás uh, dejando que yo haga en ti es un 300%. Pero si estás en ese adulterio, como estamos hablando, un pie en el mundo y otro pie con Dios, así no trabaja. ¿Cómo puede tener un gozo si no hay amor? Hoy vemos egoísmo, peleas, conflictos, la maldad se está incrementando, peleas. La gente pelea por sentarse en una, por, por tomar una silla en un medio de transporte. Y hay muchos que son cristianos, entre comillas. O, o uno ve a otras religiones dándose golpes de pecho y peleando por un puesto y salen del, del bus y uno los ve a entrar a, a, al templo o a la iglesia Dios, no, no dice nada, tranquilo pero recuerda que el Señor tú le puedes mentir a los hombres pero el Señor conoce los corazones el Señor realmente sabe, el Señor te está hablando y es por eso que el Señor quiere que realmente abras tu corazón tú permitas que el eh, que el camino de la verdad de la vida, a través de su Santo Espíritu te lleve a ese nivel de gloria tú quieres una eternidad con el Señor tú dirás, claro que sí, amén, aleluya entonces, bueno es lo que quiere el Señor Adole esa gloria y esa honra a, a nuestra Madre Padre Celestial y de estos nuevos frutos del Espíritu Santo hay uno que yo digo que muchos se rajaron, perdieron. Muchos, muchos, muchos, muchos, muchos. Y yo voy en el proceso. Al comienzo me costó. Pero hoy en día yo creo que ahí voy trabajando. ¿Te puedes imaginar cuál? La fe. La fe, la fe, la fe. Esa fe que realmente muchos dicen tener amor, tener gozo, paz. Paciencia, perenidad, bondad, pero ahí cerraron todo. No tengo fe, no, yo, eso no va a pasar. No, sí, dicen, no, no eso no, no va a pasar. Eso, no, yo no quiero, claro que Dios quiere. Dios quiere que, que pase eso, pero el problema es que tú no estás dejando que el Señor. Pobre, porque no tienes fe. Y, y la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, mis hermanos. Y es lo que la gente no ha entendido. Y por eso, en este fruto de la fe, el Señor nos lleva a Marcos, en el capítulo 11, versículo 24, que nos dice, por eso les digo, crean que han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo tendrán pero la gente no lo está creyendo y esas oraciones como lo hemos hablado en nuestras misiones no están llegando a, es, a, a, los, a los cielos a ese tercer cielo no está llegando sino está llegando al techo de tu casa ni siquiera llega al techo de tu, de, de tu casa ay Señor por favor ayúdame a crecer espiritualmente pero ah, yo sé que eso va a ser difícil. Únicamente el hermano lo puede hacer, no yo Mira lo que está pasando hoy Claro que el Señor va a cumplirte lo, En la parte material Pero tú le estás pidiendo realmente la parte espiritual Señor, quiero un trabajo Por favor, Señor, de lunes a viernes Quiero que el Señor eh, tenga un, un salario bien pero le estás pidiendo por el enemigo le estás pidiendo por tu crecimiento espiritual le estás pidiendo por el prójimo o por tus caprichos y ambiciones entonces mis hermanos de Cristo sin la gloria el señor realmente quiere un pueblo comprometido un pueblo que realmente esté dispuesto a que el señor haga la obra en cada uno de ellos y, y este punto De este de estos nuevos frutos Mis hermanos que el Señor quiere que haya realmente un despertar Haya Esa Como hoy vemos esas manifestaciones Esa manifestación Del Espíritu Santo en cada uno de vosotros No tirando piedras Sino haciendo esa manifestación De gloria En lo sobrenatural que haya ese ayudamiento en cada uno de vosotros, que haya ese cambio, que haya ese amor, esa paz, ese gozo, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, lo que quiere el Señor. Esa manifestación de que realmente seas un líder, ese líder lleno de que inspire amor, paz, tranquilidad, inspire muchas cosas. No lo contrario. Y es por eso que el Señor nos lleva a la, segun, a la si, al siguiente fruto. Que es un fruto también. Todos son importantes. Pero es muy importante. Muy importante y no lo vemos hoy. La humildad. Esa humildad que no se está viendo, mis hermanos. Mis hermanos. Una humildad que vemos un liderazgo que vemos un pueblo de Dios que se los subieron los humos quieren ver masas enfrente de ellos pero para que haya masas enfrente de ellos quiere haber un amor, un gozo, una paz una, una paciencia, una una eh, una bondad una fe y y, esa, y en esa humildad el Señor nos lleva a filipenses, 23 que nos dice no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a vosotros mismos. Pero hoy vemos, mis hermanos de Cristo, en la gloria, querido oyente, querido televidente, que la gente, el pueblo de Dios, se cree mejor que los de, que los. Y las otras personas que no conocen al Señor. El, Señor. el Señor anhela y quiere que por medio de ti lleguen muchas almas también. El Señor no necesita nuestra ayuda, pero quiere mostrar su gloria a través de lo más vil, lo más necio, lo más eh, incrédulo. Para transformarlo y decir, mire, lo que hice, esta es mi gloria. No tenía amor, te puse amor. No tenía paz, te puse amor. No, te, no tenía gozo, le puse ese gozo. de saber que tiene ese Dios mío de poder. No tenía paciencia, comenzó a, te, a tener esa paciencia. No tenía benignidad, ahora la tiene. Es humilde. No tenía fe y comenzó a tener esa fe. Y esa fe lo, lo, le enseñó a ser bondadoso o bondadosa. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor dice no hagan nada por egoísmo o por vanidad y vemos un pueblo vanidoso y egoísta que no comparte. en tu cara dicen una cosa detrás tuyo dicen otra más bien con humildad consideran a los demás como superiores a vosotros mismos y el ejemplo de ejemplo nuestro Señor Jesucristo Él no se creyó mejor que nadie ni mejor que el papá y dijo, el padre es mayor que yo lo que ven, a, lo que ven aquí en la representación es de, prácticamente del que me creó y, y yo soy el ejemplo de ejemplos porque el ejemplo de ejemplos me, el papá dio el ejemplo en la casa y lo aprendió y ahora nosotros debemos hacer lo mismo como el Espíritu Santo nos está enseñando debemos de darle el ejemplo de ejemplos para que para que digan en esa casa de educación, en esa casa hay un fundamento, en esa casa ese fundamento se llama Cristo Jesús y Cristo Jesús ha dado de su Santo Espíritu de esos frutos en ese hogar en esa familia, en esa persona ¿para qué? para que haya una diferencia, para que haya una paz, un amor, una tranquilidad para que se ame al prójimo para como dicen, amar a Dios amén al prójimo y cuando aman al prójimo hay un gozo y una tranquilidad hay una paz hay una paciencia una benignidad y, y algo muy importante que hay humildad en ellos pero desafortunadamente si no la hay mis hermanos que ¿qué más tiene que pasar? ¿qué más tiene que pasar mis hermanos? Por eso le pedimos al Señor nunca caer, nunca fallar. Porque la misma palabra dice que cuidado al que se queda firme. Y si crees que lo sabes todo, mucho cuidado. Es el primero que cae. Si lo sabes, gloria a Dios. Enséñale, enséñale a otros. Sea humilde. Demuestra que eres ese gran embajador embajador del reino de los cielos. Y siempre dándole la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Mis hermanos, siempre. No, no, no te acredites de nada. Y ya para terminar estos frutos del Espíritu Santo. Ese dominio propio. Ese dominio propio que mucha gente les cuesta. también. No, no pueden controlarse con este chisme, no pueden controlarse con todas las cosas de lo que viene el mundo, porque quien lo hizo lo voy a hacer también. Y el Señor vence ese dominio propio, mis hermanos, lleva a Segunda Timoteo, eh, capítulo 1, versículo 7, que nos dice, Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese Espíritu Santo, Señor. Mi hermano, mi hermana, señor, gracias por, este, por ese espíritu que te nos has dado. No es de timidez, no es de cobardía, no es de un espíritu de odio, de tristeza, donde no hay paz. Es de paz, de eh, ese fruto que nos da el señor, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de humildad y de dominio propio que podemos controlarlo. No hacer cosas Que, no, que no, no tienen sentido Comienzan a dar vueltas Y a mejor dicho a hacer Shows como yo lo llamo Entonces Tú puedes dominar tu espíritu Y una vez más lo dice la palabra Pues Dios no nos ha dado un espíritu De timidez sino de poder De amor y de dominio propio una vez más, el amor es muy principal para poner, para poder tener el resto de, de esos frutos. Si tú no tienes amor, no tienes a Dios. Si tú no, no amas al prójimo, no tienes a Dios. No tienes fe, no tienes a Dios. No tienes humildad, realmente no has es conocido ese Dios vivo y de poder. Es por eso que el Señor te está invitando a que cada día vayas mejorando sus frutos a que cada día le vayas pidiendo en esa oración Señor por favor te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Señor que haya, haya, ma, haya más amor en mí haya más paz Señor, más gozo Señor, más paciencia para el celestial, esa benignidad Padre amado que cada día sea mejor Padre amado para que me ayude a ser bondadoso, bondadoso Señor y tenga esa fe Señor con esa humildad para tener ese dominio, dominio propio y poder amar a los demás como tú me amas a mí, Señor Padre Celestial. Padre la gloria, yo te pido por cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, que están escuchando, que nos están viendo, Padre Amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, amado Padre Celestial. Yo te pido por sus necesidades, Señor, ante todo espirituales, amado Rey, porque lo demás viene por añadidura, como siempre lo hablo y lo digo, Señor. Y no me voy a cansar de decirlo, Señor pido oración por esa sanidad de sus corazones, en sus vidas, amado Señor que hay mucho rencor, mucho odio Señor eh, mi hermana, mi hermana, tú podrás asistir a un templo, a una iglesia pero si tú, en tu corazón no hay amor en tu corazón no hay ese espíritu el espíritu de valentía porque el Señor no te ha dado espíritu de timidez, sino de dominio propio, de amor estás perdiendo el tiempo Comienza a hablar con el Señor, comienza a pedir. Mi mujer en el mismo Jeremías 3.3, clama a mí, yo te responderé. Y ese clamor que haya en ti, esos frutos del Espíritu Santo. Mucha gente queda alta a, a, a, a, a alterarte, querá que no tengas paciencia, queda que no haya amor en tu vida, que no tengas gozo en tu vida, que no tengas paz. Pero el Señor en este momento te da esa paz, esa tranquilidad en el nombre poderoso de Jesús Padre Celestial. Padre, la gloria, Padre Santo, yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que cada uno de mis hermanos comiencen a tener esa fe, Padre, amado, esa humildad, esa bondad, esa benignidad, Señor, y ese dominio propio, Padre, amado, en controlar sus vidas, su lengua, Señor, su vista, Señor, Padre Santo, en todo lo que hagan en el nombre poderoso de Jesucristo, para no avergonzar el reino en los cielos, Señor, Padre Celestial, estamos en tiempos postreros, Señor, y yo te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre Celestial, que nos están viendo, que nos están escuchando, amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, Padre Celestial, Padre la gloria, que tú seas, Padre amado, sanando, Señor, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que estos, que estos frutos de tu Santo Espíritu cada día sean llevando a estas, a estas almas, Señor, a lo sobrenatural, Señor, Padre Celestial, a perfeccionar esos, también esos dones del Espíritu Santo amado Abbasir y oh Padre Celestial, para la gloria en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Señor yo te pido Señor por la sanidad Señor Padre Celestial, donde se ponga pongas eh, ponga tus manos hay una sanidad, va a haber un calor, el Espíritu Santo comienza a transformar pon tu mano en tu corazón, en tu pecho y comienza a, y el Espíritu Santo comienza a liberarte de esa amargura, de esa tristeza va a comenzar a ver paz, va a comenzar a ver amor, paciencia, ese control, ese dominio propio, esa humildad. Y va a haber todo el mundo va a comenzar a decir qué pasó, qué pasó, porque eres tan diferente, porque ese Dios vivo de poder me ha liberado, me ha transformado en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. No te avergüences del Evangelio, te dice el Señor. No te avergüences de mi, de mi palabras, te dice el Señor. Porque si tú te avergüenzas de mí, yo me, acuerdo, me avergonzaré de ti, te dice el Padre Celestial. Llénate de sus frutos. Para que Dios me pueda perfeccionar cada este día más en ti, dice el Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Oh, Padre Celestial, Padre de la Gloria. los más. Toca, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. De la coronilla de sus cabezas, de la planta de sus pies, Señor. Hay Ahí se va a haber una liberación. Vas a sentirte como mareada, mareado en el nombre poderoso de Jesucristo. El Espíritu Santo limpia esa casa limpia ese templo, ese templo es tu cuerpo esa casa que estoy hablando es el templo del Espíritu Santo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, cosas que ibas a hacer que no le agrandan el Santo Espíritu se va en el nombre poderoso de Jesucristo Señor, manda fuego Padre celestial en estas vidas Señor las Padre Amado en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Señor Padre Celestial, que tu Santo Espíritu more más en cada una de ellas Padre Amado en el nombre poderoso de Jesucristo Amado Rey Poderoso Señor llénanos más de tu presencia Señor llénalo más de tu presencia Rabasir oh Padre Celestial Padre de la gloria llénalo más Padre Celestial en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo oh, Padre amado en el nombre de Jesús Señor Padre Celestial Padre de la gloria tú cumples esos análisis espirituales ante todo amado Padre Celestial mi hermano, mi hermana tú te llenas de la presencia de Dios Señor, eh, del Señor todo va a ser diferente todo va a ser sobrenatural todo va a ser Maravilloso. Y ese amor, esa paz, ese gozo, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa humildad y ese dominio propio te van a llevar a conocer ese Dios vivo y de poder, a conocer lo sobrenatural, a tener experiencias maravillosas, a tener experiencias que realmente el Señor quiere tener contigo y que en esos momentos que el Señor ponga para orar en secretamente contigo tú los vas a tomar en esa hora de alma, escrudilla mi palabra te dice pequeño, pequeño escrudilla mi palabra porque te estoy hablando estás en tiempos postreros te dice el Señor llegó el momento del cambio y de transformación Tiene momentos de dificultad pero no te desampararé e dice el Señor, te llevaré y te protegeré, pero cada uno tiene salido al te nos dice el Señor, amado Rey, poderoso Señor, te damos gloria y honra Señor, por este momento amado Padre Celestial, y queremos darte la gloria y la honra y el poder, por darnos esta emisión de aquí, en hablando con Jesús propios Señor, que tú dejas Señor que estás Emisiones llegan a diferentes partes del, del mundo, Señor, a esta nación de Colombia, Señor, que también pedimos por ella, Padre amado y Padre celestial. Eh, el anhelo de este ministerio es que podamos llegar a la FM, Señor. Que sea tu voluntad y todo, no la de nosotros, Señor. Podemos expandirnos del norte, del sur, del oriente, del occidente, Señor, y llevar a la buena nueva terreno a los cielos, Señor. Y decir, estamos en la gloria para hablar de Dios. Señor. Queremos darte gloria y honra y poder, amado Padre Celestial. Mis hermanos, el Señor nos ha hablado. Eh, sentimos ese gozo, esa tranquilidad. Y, y, y al saber que podemos compartir estas palabras y tú las compartes, eh, no no es para nosotros. El crédito siempre es para el Señor. Siempre se, le vas a créditar al Señor, no a nosotros. Nosotros somos un perro más un instrumento más porque el pastor de pastores le, di, le dijo a este perro gasta palabra y es por eso que se le dio la palabra a este rebaño y el, y el rebaño va a tomar esta palabra y yo sé que esta palabra va a caer en buena tierra mis hermanos esto ha sido otra misión más aquí en Hablando con Jesús recuerda escucharnos todos los domingos a las 7 de la mañana, hora Bogotá, Colombia, a través de que usamos la Gloria Radio, y también por Facebook, o YouTube, independido también, o en vivo, a las 7 de la mañana, uh, pues, las emisiones están ahí, puedes escuchar otras emisiones, y siempre dándole la gloria y la honra, y el poder a nuestro Señor, que Dios te nue como digo, mega, mega, mega, bendiciendo, y recuerda, que el Señor te ama, sonríe, y que ese amor, esa paz, esa paciencia, ese gozo, esa benignidad, esa humildad, esa fe, esa bondad, ese dominio propio, van a estar siempre contigo y el Señor te va a llevar a lo sobrenatural. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Popcats.